hola hola hola nicotecnianos, este video es para mostrarle el avance de alumnos la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso por parte de, de sus resultados chicos, eh, la verdad estoy muy contento, me han enviado eh, chicos, chicas de todos lados lo, los trabajos que están haciendo y la verdad que, que no podía dejar pasarlo y se los quiero compartir y por supuesto quien me quiera enviar sus trabajos ahora o después por supuesto lo voy a recibir y lo voy a a mostrar, la verdad que estoy súper súper sorprendido, así que, miren acá tengo los primeros nicotecnianos que se han animado a seguir el curso, o sea, sé que hay muchos que lo siguieron, pero estos me han enviado los, los trabajos y la verdad que estoy muy agradecido, miren acá tenemos, voy a hacer un zoom eh, el trabajo de Samu, ¿sí? esta es una de las primeras clases que empezó a, a utilizar el programa yo me contacté, estuvimos hablando por, este, por mail por correo y la verdad que muy bien, la verdad que me sorprende cómo se animó a tanto, primera clase Tommy, acá que también hizo un gato eh, en su estilo la verdad que muy bien, ahí durmiendo el gatito muy bien, los primeros pasos Aus también, con su auto, su estilo muy bueno, la verdad como utiliza los trazos y las formas aprendió el tema de los nodos y demás acá también León, León que se animó a mucho, un grande, mira qué bien, que simétrico le salió, le salió el auto, espectacular Lucas, fíjate Lucas que también hizo su autito, muy buena, me gusta, <ríe> me hace acordar a un auto que yo tenía, así que me pone muy, muy emotivo. <ríe> muy bueno Lucas, Enara, me encantó. Mira este auto, me hace acordar a, a la película de, del Rayo McQueen, tiene como ese estilo de auto de NASCAR, ¿no? Está muy bueno, la verdad que con los recursos, fíjate, me di cuenta que acá usó los nodos, curvas, muy bien animándose a utilizar las herramientas. Tommy acá, con su auto CAT, hace un auto... Como me puso de carrera parecería ser. Mirá que qué buenas llantas patonas tiene ahí. Valentina e Isabela. Hermanas. Ahí están metiéndole juntas muy bien. Cómo, cómo desarrollaron. mira me encantó. Voy a hacer un zoom para acercarme más. Es más, mira, me mandaron el nombre y todo. Muchísimas gracias. De esta forma no se me pierden los nombres también. Fíjate que uso, puso las luces, los paragolpes. Acá abajo el chasis, la verdad. Muy sobre los detalles. Muy, muy bueno. Cómo se animaron. Qué increíble. Lucio. Mirá este auto... Este, mira, me hace acordar a un auto que usaba Fangio. Un corredor argentino. Tremendo. Mira la velocidad. Hasta el efecto de velocidad tiene. Mira qué bueno. Qué buen detalle. O sea, mensaje para padres. Fíjense cómo se animaron. Porque clases que ellos vieron, tal vez utilizaron más cosas. Las que yo enseñé. Pero les dije, anímense. Y se animaron. Así que, buenísimo. Rompiendo el molde. Y además, estos recursos. Velocidad. Los detalles. Los ¿sí? Los estilos. Tremendo. Cada niño es, es, este, es único. Así que... Niño y niña, ¿no? O sea, ustedes saben a lo que me refiero. No soy de decir niño y niña, sino que para mí niño es igual que niña. Así que espero que, que se entienda, ¿sí? Eh, acá, mira, León también se animó con, con un, un monstruito. <ríe> me encantó el título, el título que le puso. Eh, el monstruito verde, mirá. Mirá qué bueno la expresión, la forma. ¿Cómo se animó? La verdad estoy súper sorprendido. Y acá Isa y Valen, que también se animaron. Mirá qué buenos... ¿Qué, ¿Qué personajes? Mira, me dan ganas de hacer como una serie animada con estos personajes. Mira lo que te digo. Así que bueno, mira, ahí que... Mira los colores. Mira, mira mira lo que me, me acabo de dar cuenta. Usó degradado para los ojos. Hasta ese punto se animó. Yo eso no lo enseñé todavía y no me quería meter ahí. Pero qué bueno. Qué bueno que estén probando eso. Realmente me pone súper contento y súper orgulloso. Así que, eh, mira acá, hasta el reflejo de los ojos. Qué detalles, eh, qué detalles. La verdad que acá hay un potencial bastante interesante y bueno, eh, eh, estos son los primeros valientes nicotecnianos como puse ahí eh, y sigo recibiendo, sigo recibiendo trabajo estoy muy muy muy contento veo su desarrollo, veo su progreso y cada día les traigo una clase nueva con más herramientas cada vez más potentes yo espero que le ponga pausa, retrocedan vuelvan a ver el video, lo hagan a su ritmo, a su forma porque la idea es incrementar el nivel de dificultad para que puedan contar con más herramientas. Mientras más herramientas tenés, más posibilidades de crear cosas tenés. Así que espero que, que podamos llegar a mucho. Y por supuesto, mira, acá utilicé esto así. Si me querés enviar tu, tu trabajo para que, para que lo vea, lo, lo muestre o pueda hacerte una corrección, te dejo acá mi, eh, mi contacto, mi mail, para que me envíes tu correo con el archivo. Puede ser eh, el archivo guardado original o la imagen png no hay ningún problema yo en los vídeos te indico cómo guardarlo cómo hacer la exportación para que me envíes esto como hicieron los chicos o si, o si no como como hacen otros que me envían eh, la captura de pantalla también hoy me compartieron por instagram y lo, lo volví a recompartir en mi historia de instagram Nicolás.cabanas. de hecho para el que no sabe el instagram mío ahí lo pueden seguir si no está en mi página web no hay problema pero voy compartiendo a medida que me van mandando en diferentes formas, así puedo mostrarlo mucho, mucho mejor, se, se nota mucho más, pero realmente eh, nada, el trabajo de ustedes es muy bueno y me puedo dar cuenta eh, las cosas que están haciendo y las que van a poder crear, así que nada, de vuelta le digo les los felicito muchísimo, estoy muy contento felicidades, no se pierdan ninguna clase que nos falta poco y, y queda tanto que, que mira, me, me dan ganas de hacer 400.000 videos más, así que eh, nada, sigan así, sigan enviándome y, y nos vemos en el próximo video y el sábado a las 10 y media de la mañana que, que vamos a chatear ahí por YouTube a, a conocernos un poco eh, y nada, esto es el comienzo así que queda mucho todavía por hacer les mando un abrazo muy muy grande y nos vemos en el próximo video, adiós